¿Qué pasa, compitrenos? Hoy, como bien estáis leyendo en el título, vamos a reaccionar a nueva información del Pokémon Leyendas Celebi, Porque resulta que, además de tener un teaser y un trailer, tienen un canal de Instagram donde han subido un montón de eh, nuevas formas para este juego, no solo formas regionales, sino también Pokémon nuevos Así que quiero reaccionar con vosotros y ver qué os parecen Y bueno, pues también qué me parecen a mí Y comentamos un poco eh, este nuevo juego que están desarrollando, entre comillas Porque no sé si realmente se está haciendo o solamente es eh, fan arts y poco más vale Así que vamos a verlo lo primero, compañeros, es comentaros cuál es el Instagram que tienen. Se llama Shishu.region. Eh, lo que no sé es si Shishu es el nombre del Yoto antiguo, igual que el Sino antiguo se llama Hisui. A lo mejor Shishu es ese nombre. O se refiere a Pokémon 0 y 1, que son otros, otros juegos que están haciendo aquí, ¿no? De, de no sé, otro, de otros logos. Entiendo que hay diseños para estos juegos también, ¿no? Así que no lo sé, pero bueno, ya lo tenéis aquí. Tenéis enlaces de todo en la descripción, tanto del teaser como del tráiler, como obviamente... De su Instagram y vamos a reaccionar a, a los Pokémon porque son Increíbles, ¿vale? Vamos con el primero Lo tenemos por aquí, es un Draconeon Evolución de Eevee tipo Dragón, como veis eh, Es como así, parece un poco psíquico ¿No? Da, da, da hasta, hasta Miedo este, este bicho Y dice que evoluciona con una piedra Llamada eh, Piedra Draco O Piedra Dragón No lo sé cómo se traduciría al español Y que muchos han buscado lejos y a lo lejos ya lo ancho, ¿no? Eh, pero nadie en, en la historia reciente ha encontrado una piedra Draco para volver a evolucionar a Eevee en, todo, en Draconion una vez más. Me, me encanta, o sea, es como la evolución desconocida de Eevee porque cuesta encontrar esa piedra Draco, ¿no? Mis 10 a esa a esa idea, me gusta mucho y buen diseño de Draconion. He visto también muchos diseños de Eevee a lo largo de típicos, no o sé, sea, fanarts, ¿no? Y este está bastante conseguido con lo que es el diseño de Pokémon, o esa es mi opinión. Dejadme vuestra opinión en los comentarios Seguimos con yotonian Chinchou de Yoto Coño, no lo había reconocido De primeras, es Chinchou de Yoto Tipo agua ¿Agua fuego? Si parece planta ¿Qué me estás contando? Si tiene como Como aletitas de planta eh, Participa con frecuencia En los festivales de linternas y son conocidos por ser Pokémon muy amistosos están hechos como grandes compañeros y también son conocidos como la luz que guía a los niños perdidos a encontrar su camino de vuelta a casa por la noche mis dieses, mis dieses a este Pokémon tipo fuego agua, Mi primer Pokémon que es así junto con Volcanion si no me equivoco, eh, bueno obviamente no es oficial así que da un poco igual, vale, pero oh, me gusta, me gusta muchísimo tendrá evolución ¡Oh! ¡Es esto! ¿Qué cojones? ¿Qué, ¿Qué le ha pasado a Chinchou? Esto sí que no me pega, ¿eh? Esto sí que no me pega. Tipo agua a fuego también. Lo Longchou, ¿vale? Criaturas pacíficas, ok. Que se pueden montar. ¡Ah! Ahora entiendo, ahora entiendo. O sea, esto sería como el basculegion de eh, Yoto, ¿no? O sea, el, el... creo que no se vio en el tráiler, ¿no? Entonces, eh, por eso pues aquí lo tenemos como lo que sería la contraparte, ¿no? Bueno, no está mal, te lo compro porque tiene que tener forma de algo montable, pero bueno, eh, ah, más o menos. Seguimos. ¡Oh! El, ¡El Bufalant! ¡Flufalant! Ah, pues yo pensaba que era una forma regional, no un Pokémon diferente. Tipo normal Hada, la verdad es que los colores le pegan al tipo normal Hada, la verdad que sí, evoluciona con el uso de un kit... Patchwork, No sé qué es esto, hermanos. Lo siento. Eh, el cariño puesto en el Kilt eh, impactó los corazones de Buffaland. Y bueno, con tanta gratitud que, bueno, que se ha transformado y ha evolucionado. Es la evolución de Buffaland. Evolución de Buffaland. Vale, vale. Esto, esto me cuadra un poco más, ¿vale? Y no sé. Eh, lo, veo, lo, veo, lo veo poderoso. Lo veo poderoso. Y no sé por qué le ha salido un plumero en, en, en, o, o una mano. <risa> No tengo ni idea, compañeros. Seguimos con Litleo. ¡Hala! no me acordaba ya ni del, ni del original. Me acordaba ya. el <ríe> Litleo, Litleo de Yoto, tipo fuego hielo. No existe el fuego hielo, si no me equivoco. Actualmente está guapísimo el diseño. Me gusta. Curioso Pokémon que eh... Eh, to toma sus elementos dos, sus enemigos dos veces. Su tamaño sin miedo y duda, o duda. O sea, es un, un Pokémon agresivo. Y, y chulo. Y chulo. Y, y, y echado para adelante. Echado para adelante. Es un, es un bestia. Me gusta. ¿Tiene evolución? ¡Oh, sí que tiene! ¡Sí que tiene! ¡Leonitro! ¡Leonitro! Fuego hielo. Mira los dos lados porque tengo las dos pantallas, ¿no? Y bueno, da igual. Eh, esta es alta, altamente protector eh, de sus cachorros, entiendo. Y había espectáculos de naturaleza que los ponían en una posición vulnerable, ¿no? Entiendo que es esto. No sé si lo estoy traduciendo mal. Si lo estoy traduciendo mal, lo siento, ¿vale? Está en directo. Estoy reaccionando con vosotros, así que no me queda otra. Y también fuego y hielo. Ojalá, ojalá hicieran un Pokémon fuego y hielo. O sea, por favor, Nintendo, Game Freak, escuchad, escuchad a los fans, que es lo que queremos, compañeros. Seguimos. ¿Y este Suriken es de Naruto? <risa> Star Yuken. Acero Psíquico, evolución de Staryu Nueva evolución de Staryu Para Pokémon Yoto, de Yoto ¿No? De Pokémon Leyendas Televi Y es nueva, mira, en el antiguo Yoto En los doyos En los doyos eh, Tiene sentido, tiene sentido La verdad es que el fanart no me gusta mucho Pero es muy buena Idea, eh Staryu Ken, qué bueno, qué bueno Además tiene Ken en el nombre, así que me gusta el doble ¡Oh, oh! ¡Es la coz! ¡Madre! ¡Ya quiero ver la evolución final! <risa> Slakoth tipo... ¿Tierra lucha? ¿Tierra lucha? No hay un tierra lucha, ¿no? Ahora, ahora es cuando me funáis porque sí que hay un tierra lucha, pero no me suena ningún tierra lucha. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esto no es un perezoso, ¿eh? Este, este se nota bien activito. Este se nota bien activito. Vale, evolución. ¡Oh! ¡Oh! Esto... Voy a decir que se parece demasiado al Vigoroth original, ¿no? también Tierra Lucha, no tiene descripción. Eh, enhorabuena por estos diseños porque están muy guapos, pero este se parece demasiado al original. En cambio, este no tanto, o sea, se nota, se percibe el cambio ¿no? de, de, de diseño. Vamos a ver la evolución final porque estoy deseando verla. Oh, oh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué tiene cuchillas? Bueno, a ver, cuchillas tiene que tener, pero... Mmm, no sé, es raro, es raro, familia, es muy raro. Bueno, Severoth... Ah, es que no es. No es. Es un nuevo Pokémon. Vale, es una tercera evolución diferente, ¿no? No sería el, el, la evolución de Vigoroth normal, que ahora no me sale el nombre, sino que es un Severoth. Vale, me gusta. Entonces, si es un Pokémon nuevo, me gusta. No es una forma regional. Porque es que forma regional eh, tiene que ser como muy parecido al original, y en este caso no lo es. Entonces, eh, se les, Digo, se les ha ido. No, es que es un Pokémon nuevo, un Fakemon, me gusta. Me gusta. Me gustaría verlo en un juego para ver lo poderoso que es. Seguimos con... Este es el Altaria, ¿no? Vale, este es el Altaria que vimos en el tráiler, tipo volador a Hada. Ha cambiado el dragón por el Hada. Es como irse, pues, cambiarse de Pokémon X a Pokémon Y, ¿no? Transformarse. Me gusta, me gusta mucho. La verdad es que el diseño está muy chulo eh, Ha cambiado sus nubes por nubes rosas Así para el tema del Hada Y nada, eh, buen, buen diseño Y tampoco hay un, un volador Hada Excepto el Enamorus, ¿no? Creo que es volador Hada Me gusta, muy bueno, muy bueno Seguimos con... No me lo creo, dragón nada Aquí se ha fumado un porrazo Pero espectacular, o sea A ver, voy a dar un punto a favor de este diseño Dragonada también, el Jotonian Dragonite, nah, o sea, Se les ha ido. En este. No, les, no pasa nada, les perdonamos. Pero vamos a ver. ¿Por qué la cola tiene un arcoiris? O sea. A ver, el punto a favor es que se parece mucho a Dragoner, Eso, mis dieses, la verdad. Eh, creo que es un buen. un buen fanart, pero yo. O sea, no, no tiene nada que ver con Dragonite, compañeros. O sea, es que es como muy raro y. Y yo todo está al lado de... no, no sé, no me esperaba un Dragonite, sinceramente. Me esperaba Pokémon de otras regiones, pero no un Dragonite, que encima lo tiene la última líder de gimnasio. No sé, extraño, cuanto menos. Y seguimos con los starters. Aquí están los, digamos, eh, el sprite, no, bueno, sprite no, el diseño de fanart de los starters. Grenilla es tipo agua lucha. Agua lucha... Eh, vemos que le han puesto un sombrero, es un poco diferente al del tráiler, parece como si tuviera eh, rocas o... No, no sé, pero viene, vamos que tiene una espada de agua, me gusta la idea de que sea tipo lucha, rollo samurai de los dojos, igual que el... Eh, es, ¿cómo se llama? el... el Shuri... Staryuken, Staryuken, Star creo que era algo así. Me gusta, no está mal, no está mal el, el Greninja. Eran mejor los otros. Vamos a ver los otros porque estoy deseando verlos. Vale, dejamos el mejor para el final. Yotonian Torterra, tipo planta hada, le pega, la verdad que sí. Es con un árbol rosa, o sea que parece que cuadra, ¿no? Y esto sí que me flipan los colores, el diseño que han elegido, eh, porque es que es Torterra de Yoto, tío. Es que es Torterra de Yoto, es brutal, brutal. Y terminamos con el... Mejor de todos que vais a flipar porque es nuestro Blaziken Fuego Eléctrico. Aquí voy a decir que no mola tanto como cuando se ve en el juego. En el juego se ve tan bien que es que no, no, no o sea, no, no me quedo sin palabras. Pero Fuego Eléctrico, no, no he visto esto. ¡Wow! Por 4 al Tierra, me da igual. O sea, me da igual. Es God, es God. Pagaría por ver este Pokémon metido en un juego. Te lo juro, eh. Te lo juro. Y si me pasaran ellos los modelos 3D, lo meto yo. Me da igual. Me Increíble. Increíble. Y hasta aquí el vídeo compañeros, hay más formas, hay más eh, imágenes que podríamos reaccionar Pero lo quiero dejar para otro vídeo, para otra parte porque ya se me estaba haciendo un poco largo Y espero que estas formas y, y todo os hayan gustado porque la verdad es que están guapísimas eh. O sea, Un trabajazo, enhorabuena a los de Sisu Region, a Yashir, a, a todos Enhorabuena porque es un trabajazo increíble Como siempre tenéis los links en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo, dejad un like hermanos, apretad ahí el botón Nos vemos, chao ¡Down!